una persona, que supuestamente es hermano de lucha, vamos a ponerlo así, eh, quiero dejarles claro que hablé con varias personas para ver si hacía esto o no lo hacía, pero creo que ya es momento, y es momento porque ya, ya basta de, de este tipo de ataques, en contra mía, cuando yo lo único que hago es, tratar de sobrellevar las cosas en las que en las que estoy ahora. Y si el gobierno me ataca, los masistas me atacan, la gente pagada del MAS me ataca, una persona que se dice ser hermano de lucha me ataca, entonces ¿dónde vamos a parar? Yo estoy muy decepcionada, eh, estoy no dolida porque ya me lo hizo una vez. Me lo hice una segunda vez y esta es la tercera, y esta tercera yo no se la perdono, yo no se la paso. A ver, hace minutos atrás yo había subido unas fotos poniéndoles en contexto que yo había trabajado en migración. Sí, he trabajado en migración. Y todos los usuarios que han tenido contacto conmigo el 2020 Migración pueden certificar de que se los ha atendido bien. He conocido seres maravillosos, muy profesionales, gente muy dedicada a su trabajo, porque allí todos entramos a dedicarnos al trabajo. No entramos a, a hacer corrupción, no entramos a, a hacer otro tipo de situaciones. Si en otras instituciones pasó eso, escapa de mi conocimiento, pero en la mía, donde yo estaba, en la unidad que yo estaba, que era la unidad de inspectoría, se trabajó bien. Mucha gente me acusa y me, me tilda de... Que yo asumí un puesto en el gobierno, por favor, asumir un puesto en el gobierno, es si yo hubiera sido directora de migración, directora del régimen penitenciario, directora de cualquier institución pública, o tener una secretaría a cargo mío, o hasta llegar a haber sido ministra. Pero no. Yo he sido una simple funcionaria pública, mucha honra, muy consciente de su trabajo, He sido una inspectora de la unidad de migración. Eso es lo que yo he sido. Yo no ganaba 10 mil bolivianos. Yo no ganaba 8 mil bolivianos como la gente se inventa. Yo ganaba 3.500 bolivianos. Ese era mi sueldo. Y lo pueden, lo pueden verificar como se encargan de sacar un montón de cosas de mí. Lo pueden, pueden verlo ahí. Pero, venir a leer de una persona que se dice ser hermano de lucha... El, el decir, yo no asumí puestos en el gobierno, por favor. Cuando esa persona me buscó a mí y me dijo que ayudara a un abogado delincuente para que pueda sacar su arraigo, cuando este abogado no estaba cumpliendo con los trámites correctos que tenían que hacer, no lo hice. Le dije a la cara y de frente no lo voy a hacer, ni porque tú me lo digas ni porque me lo diga nadie. ¿Por qué? Porque no es correcto. Porque esa persona era un delincuente Y yo soy un delincuente y por eso está donde está ahora Y gracias a eso Me gané un proceso administrativo El ex uh, defensor del pueblo Cox Me mandó un proceso Porque yo no lo ayudé Muy, Mucha casualidad, ¿no? Que alguien que dice ser mi hermano Me pida ayuda para este delincuente Y después porque no le doy El, el Cox viene y me, me hace un, un, un proceso a mí Me manda a que le dé un informe De por qué no lo había atendido en el momento que tenía que atenderlo Pero no importa yo no me vendo. Después me acusan de, me acusa esta, este personaje de decirme que yo fui candidata, sí, pero con el consentimiento de seis líderes, con el consentimiento de seis personas que manejaron y que tenían conciencia de todo lo que estaba sucediendo. Porque yo soy una persona honesta, soy una persona leal. Jamás le di la vuelta a nadie ni a esa persona que hoy habla de mí a mis espaldas, bueno, no a mis espaldas, lo dice de frente, para querer lastimarme y para querer herirme, pero no, no me heriste. yo que vas a ver esto? Porque tú todo lo ves, todo lo sabes y todo lo puedes. Te lo digo ahora, en tu rostro, en tu, en tu cara, cuando veas esto. Te equivocaste. Te equivocaste en atacarme a mí. Yo te defendí. Y ahora estoy aquí. Procesada Ya lo hiciste una vez cuando mandaste una carta Cuando hablaste muy mal de mí Cuando hablaste mal de mí a toda la gente Es el momento que la gente sepa La clase de ser humano que eres tú Que atacas a una mujer como yo A una mujer que te apoyó A una mujer que no se vendió Pero tú atacas no sé por qué lo haces No estamos en campaña Nadie va a ser candidato ahora Estoy en la misma posición que tú Estamos en el mismo saco ¿Sabes en qué sacó? En el saco de la injusticia Pero venir a atacarme Estando dentro de ese saco Ya es mucha cobardía Ya no Eso es inconcebible No se puede ¿Dónde está la lealtad Que decías ser hermano? Hipócrita Eso es lo que eres eres un hipócrita, pensé mucho, pensé mucho y, y ya no, ya no puedo tapar, ya no puedo callar tus abusos, yo no soy corrupta, yo no me meto con delincuentes, ni tengo abogados delincuentes, yo soy una persona leal y correcta, te ensuciaste la boca hablando de mí, pero cometiste un gravísimo error. Hablas de lealtad, hablas de que tú no te vendiste. ¿Y por qué lo dices? ¿Crees que a alguien le interesa saber que tú no te vendiste? Creo que la gente ya sabe que tú no te vendiste. ¿Pero por qué me atacas? ¿Por qué lo haces? ¿Qué soy yo? ¿Envidia tienes tú de mí? Estamos en la misma posición, te lo recuerdo. Estás donde, donde tú estás ahora, yo estoy aquí. Hablas de, de que tú no te fuiste, de que tú te quedaste... Y que no te pienses mover de acá. Yo me quedé, te recuerdo. Yo me quedé. ¿Y por qué tuvimos una resiña? y ¿Por qué tuvimos un problema interno? Porque tú te fuiste. Sí, tú te fuiste. Y nos enojamos contigo. Pero después volviste. ¿Y ahora estás donde estás? No me alegro, me duele. ¿Sabes por qué? Aunque me ataques, me duele. Me duele porque sé que tú también diste mucho, al igual que yo, y al igual que varios. Pero ¿sabes qué? Me diferencia a mí de ti, que yo no me agarro la lucha, ni saco beneficio propio por esa lucha. De mí mi cuenta está vacía. Si ahora la gente está pensando que hay una división en la resistencia, sí hay una división en la resistencia, cochala. Se los digo. No me vendo, no insulto, no maltrato, y todavía... Más aún con tanto daño que tú me haces, que hablas de mí, que mandas a hacer cosas en contra mía. No te deseo el mal. Pregúntale a tu mamá. Siempre me preocupé y siempre deseé el bien para ti. Pero así es. Cuando tú das todo por alguien siempre te clavan un puñal por la espalda. Y por lo que hicimos ahora estamos siendo procesados. Pero ni así. Ni así uno tiene un poco de sororidad, ni así tiene un poco de cariño, respeto. Tú me faltaste el respeto. ¿Yo qué hago? ¿Qué te hice? Estoy detenida aquí en mi casa. ¿Crees que es aquí una, una, una gloria donde estoy, que estoy bien, que tengo todo? No, señor.